La campaña oculta, Creepypasta Introducción. Hola a todos, buenos días tardes o noches, ¿cómo están? Pues espero que muy bien, esta es mi primera Creepypasta, la historia es originalmente escrita por mí, pero está inspirada en otras Creepypastas que hay en Youtube, si eres muy miedoso ten discreción al ver este video, suscríbete y si no te gusta mi contenido te puedes desuscribir después, deja tu like, comenta que te ha parecido y sin nada más que decir comencemos Let's 4 de A2, la campaña oculta. Hola a las personas que estén escuchando esto, la verdad es que ya tenía esto guardado desde hace más de un año y necesitaba contarle a alguien directamente ya que mucha de la gente que le conté mi historia no me quisieron creer, toda esta pesadilla comenzó un día en el que estaba jugando unos versus en el Let's For The Ad 4 con unos amigos de la escuela llamados Camilo, David, Eric y por supuesto yo que era muy bueno jugando este juego, me divertía mucho humillando a mis amigos y a la gente que estaba en los servidores, ahora que lo pienso no debí ser así con los demás jugadores. Un día en una de las partidas uno de los jugadores escribió por el chat, este se llamaba Joaquín el Crack, este me escribió a mí específicamente, me dijo que le habían contado que yo era muy bueno en el juego y me quiso retar junto a mis amigos que también estaban conectados, dijo que había una campaña del juego oculta y que esta solo se podía desbloquear si abrías el juego a las 12 pm, mis amigos al leer este mensaje se entusiasmaron al igual que yo ya que éramos los fan número uno del juego, aceptamos la propuesta de este jugador ya que nos pareció interesante, esto fue un grave error ya que este sería el inicio de nuestra peor pesadilla. Ese mismo día todos nos preparamos para probar esta campaña, aprovechamos que era viernes ya que mañana no tendríamos que ir a estudiar y nos podríamos trasnochar, compramos diferentes bebidas energéticas para no quedarnos dormidos y esperamos hasta las 12. Ya siendo casi las 12 de la noche abrimos el juego, y como por arte de magia al ser exactamente las 12 el juego abrió el modo campaña automáticamente, además de poner la dificultad experto, realista. Además de que el único capítulo de la campaña tenía el nombre de... El fin se acerca ya que el juego nos había emparejado a mis amigos y yo automáticamente iniciamos el juego, al inicio la pantalla quedó completamente negra mientras se escuchaban algunos gritos y lamentos de fondo, lo cual nos dio un poco de miedo, luego de mínimo un minuto de espera por fin inició la partida, al inicio no dieron armas melee solo las dos pistolas del inicio, además que no había ningún botiquín ni píldoras para agarrar, sin nada más que hacer comenzamos a caminar emocionados, por el camino no había ningún botiquín ni nada, Fuimos matando zombies hasta que apareció el primer infectado especial, este era un pequeño y simple hockey, o eso era lo que creíamos nosotros, este le salto a mi amigo Camilo y lo agarro, pero lo que no esperábamos es que por el micrófono se empezó a escuchar gritar a Camilo y a decir que sentía fuertes mordiscos en la cabeza, le quitamos al hockey y le preguntamos si se sentía bien, este dijo que sí, pero que no sabía lo que le había pasado de lo que estaba pasando. Intentamos salir del juego pero el botón de escape había dejado de tener alguna utilidad, intentamos apagar nuestras computadoras pero no respondían, hasta todos decidimos destruir nuestras computadores por completo pero antes de intentarlo salió un mensaje escrito en sangre por toda la pantalla, este decía no rompan su PC, ya que si lo hacen simplemente morirán, la única forma de salir de esto es pasando el capítulo sin morir nosotros al ver este mensaje, decidimos intentar pasarlo así que continuamos con el juego, intentando no morir protegiéndonos el uno al otro. Caminamos derrotando varias oleadas de infectados, hasta que nos encontramos con un infectado especial, y este no era nada más y nada menos que un changer. Nosotros tuvimos mucho miedo ya que sabíamos lo que nos pasaría si el changer nos agarraba pero no había forma de evitarlo, el changer hizo su típica embestida agarrando a Camilo, pero por suerte logramos matarlo antes de que chocara con una de las paredes. Después de un largo camino matando infectados normales sin recibir casi daño, pero después de un tiempo pasó lo que menos deseábamos que pasara, un hockey apareció agarrando a Camilo, este empezó a gritar que sentía que le arrancaban la cabeza, y era correcto, no alcanzamos a reaccionar de una manera rápida, y el infectado le arrancó la cabeza a su personaje y como ya se imaginan, en la vida real pasó exactamente lo mismo, entonces en menos de un segundo apareció el letrero de Camilo ha muerto nosotros muy asustados, pero sin poder hacer nada por él, decidimos seguir nuestro camino para intentar sobrevivir, luego de un largo camino pensábamos que en realidad el capítulo no tenía un final y que ya estábamos destinados a hacer la munición, vimos desde lejos la entrada a un refugio lo cual significaba que lo íbamos a lograr, fuimos corriendo y ya tan cerca escuchamos un unter. este le saltó a David y lastimosamente el unter y David cayeron en una varilla muy afilada por lo cual, los dos quedaron clavados en esta ya solo quedábamos Eric y yo y ya pensando que lo habíamos logrado no debimos cantar victoria antes de tiempo, ya que empezó a sonar la música del tank y el piso empezó a temblar de una forma muy brusca Eric y yo corrimos al refugio antes de que el tank nos alcanzara ya que en el modo experto el tank nos mataría de un solo golpe ya que los dos teníamos entre 30 y 25 de vida corrimos pero el tank nos alcanzó y cogió a Eric en vez de golpearlo pensé que ese tank era inofensivo pero estaba muy equivocado, el tank cogió a Eric lo alzo y lo partió a la mitad, yo muy asustado seguí corriendo y por suerte logré llegar al refugio. Yo ya casi llorando por haber visto morir a unos de mis mejores amigos la pantalla se oscureció apareciendo un mensaje que decía Bien hecho, has completado la campaña oculta de Left 4 The A2, diciendo esto el juego se cerró y se apagó mi PC, después de unas horas vi en las noticias que unos niños habían aparecido muertos de las formas más horribles en diferentes partes del mundo, y yo recordando a mis amigos empecé a llorar. Después de un tiempo les escribí una carta a la empresa de Valve, diciéndoles si ellos sabían sobre esta campaña maldita, y al cabo de unas semanas, estos me respondieron que no, ellos no sabían ni habían creado nunca una campaña como la que yo les acababa de describir, fin y bueno, eso ha sido todo, me costó un montón escribir esta crepipasta, no fue tan fácil como yo me lo imaginaba, recuerden que estos son solo historias para entretener, comenten qué tal les ha parecido y suscríbanse pros. Créditos idea. Yo personajes. David Erit Camilo yo adaptación. Yo bueno todo lo hice yo. X de lo único fue que pedí el nombre de unos compañeros para ponerlos en la Crepi. jajajajaja